Me marcho para encontrarme Regreso para encontrarte Por muy lejos que me marche No me voy a ninguna parte Estoy buscándome cotidianamente Aún no me encontré contigo No sé dónde me fui pero me fui muy lejos Quizá estaba buscando el olvido Intentando comprender por qué me fui, cuando regreso ya siente no haberme ido Y cada viaje es igual, no hay destino, solo me quiero marchar pero no te olvido Me marcho para encontrarme, regreso para encontrarte, por muy lejos que me marché no me voy a ninguna parte Y de nuevo vuelvo a perderme en lugares siempre desconocidos Y regreso sin saberlo también Siempre regreso a mi nido. Me marcho para encontrarme Regreso para encontrarte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 no me voy a ninguna parte, no me voy a ninguna parte.